Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Creaciones Betinas, espero se encuentren súper bien. Hoy quiero enviar saludos a María Ángel, Alexandra Medina, Tania Orozco y Jennifer Díaz. Hoy les haré el paso a paso del video anterior. Me parece que es una idea romántica y muy original para que sorprendas a tu novio el día de su aniversario. Espero les guste, ahora vámonos con la lista de materiales y el paso a paso. una caja de cartón del tamaño que desees, acá en el fondo de la base voy a pegar este esta hoja de cartón craft. voy a aplicar silicona líquida pueden pegarle el papel que deseen, del color que deseen esto lo hago para que me quede más pulida los lados de la cajita y esta parte la voy a borrar con cartulina negra lo voy a hacer con silicona líquida, nos quedaría así ahora los lados de la caja, solo a, los, a estos tres lados que voy a forrar lo voy a forrar con cartulina negra, igual aplico silicona líquida y pego, vas a ver que te quede 2 centímetros aplicas silicona líquida y pegas. nos quedaría así ahora lo que vamos a hacer es aplicarle silicona líquida en todos los, los lados que quedaron por forrar porque no es necesario porque van a ir pegados en cada extremo de la caja y vas a pegar al contrario así lo vas a hacer igual vas a dejar en los lados 2 centímetros esto lo hacemos para que nos queden pulidos los extremos y no se vea la caja ahora lo que vamos a hacer es que voy a aplicar silicona líquida y vamos a pegar un papel negro acá me quedó un poco de papel, lo voy a recortar luego vas a tomar goma eva vas a pegar acá y un papel decorativo nos quedaría así ahora vas a cortar una tira de cartulina blanca puedes cortar la tira completa vas a medir a cada dos centímetros y vas a hacer esta forma como una forma de mora y vas a cortar Para hacerle una textura, porque este sería el tendidito de la camita, vamos a aplicar pegamento blanco. Y vas a tomar papel seda y lo vas a arrugar así. luego lo vas a abrir bien y pegas voy a recortar acá el papel que me sobra Ahora vas a tomar goma de eva de tono de color verde Lo vas a pegar acá con silicona líquida y vas a recortar Puedes utilizar la goma de eva que desees, el color que desees, nos quedaría así Y vas a pegar así Nos quedaría así Ahora vas a tomar cartón y vas a cortar una tapa. Acá en esta parte vas a dejar 2 centímetros que sería para pegar acá, en esta parte. ¿Qué vamos a hacer? utilizar aquí un papel blanco y lo voy a pegar así. Y en la otra parte donde vas a pegar un papel decorativo. Lo pegamos con silicona líquida para que no quede arruga, nos quedaría así. Vamos a aplicar pegamento blanco en esta parte, que es la parte superior del tendidito. vamos a coger igual, papel seda lo arrojamos, lo abrimos bien y lo pegamos y vamos a pasar la mano suavecito para que nos quede la textura cortamos lo que nos sobre nos quedaría así ahora vas a coger goma eva, puedes utilizar también cartulina o papel rojo y vamos a dibujar un corazón cortamos nos quedaría así, que sería para pegar acá en esta parte vamos a pegar corazoncitos a los lados, lo pueden hacer en porcelana fría en goma eva o cuartulina yo prefería hacerlo en porcelana fría tomé la porcelana fría, la pinté con anilina, también lo pueden hacer con acrílico tomé un molde de acetato de corazoncitos y hice los corazoncitos así ya lo corté con la tijera y lo pulí a los lados en caso de que no tengas este molde de desatato lo puedes hacer manualmente vamos a hacer así una bolita con la tijera hacemos esta hendidura o cortamos ahí y vamos a hacer la forma del corazoncito nos quedaría así vamos a pegarlos con silicona líquida acá en esta parte superior con un marcador vas a escribir una frase, yo voy a copiar aniversario, puedes escribir feliz cumpleaños, lo que desees nos quedaría así, acá apliqué pegante en barra y luego diamantina igual ahora los corazoncitos hice punticos a los lados del corazón y apliqué diamantina plata aniversaria y en la parte inferior o en la parte de atrás pegué unas fotos y escribí una frase con unos mensajes de aniversario vamos a aplicar silicona caliente y pegamos acá en esta parte nos aseguramos que quede bien pegado Ahora vamos a coger un tubo de servilleta que sería para hacer como la almohada. Vamos a medir el largo o el ancho de la camita. Y cortamos acá. En los dos lados o en los dos extremos del tubo vamos a medir 2 centímetros. Voy a aplanar un poco el tubito para que me quede fácil dibujar acá esta parte así. Vamos a hacer como una media luna. repasamos con la tijera para que al doblar nos quede fácil lo hacemos también por este lado y cerramos así Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, aplicamos pegamento blanco y pegamos acá un papel blanco. Luego con papel seda lo vamos a arrugar para darle también textura y vamos a abrirlo. Igual pegamento blanco y pegamos, nos quedaría así. Acá adentro coloqué o incorporé papel seda picado y unos chocolaticos. Esto sería para ubicar así. Vamos a tomar soportes, dos soportes para bomba. Vamos a utilizar bomba R6. Las vamos a inflar y las vamos a colocar en el soporte. Yo ya las tenía por acá infladas. Vamos a tomar cinta y vamos a pegar cinta adhesiva y vamos a pegar los dos soportes sería para ubicarlas en la parte de atrás de la camita, vamos a darle vuelta acá a la camita y la vamos a pegar con cinta adhesiva pueden hacerlo con cinta ancha vamos a marcar el globo voy a, a marcarlo con la palabra feliz y voy a decorar los globitos con o el globito con corazoncito nos quedaría así ahora vas a tomar papel blanco y rojo para hacer unos corazones vamos a pegar el corazón rojo en el blanco con un marcador negro voy a delinear los lados del corazón y voy a copiar un mensaje corte dos siluetas de corazón apliqué silicona líquida para pegar en esta parte esto es opcional o si deseas puedes cortar dos corazoncitos o un corazón y pegarlo para decorar esta parte vas a tomar papel seda y lo vas a arrugar así esto sería para cortar para llenar la base con papel seda picado. Yo tenía por acá papel seda ya picado, vamos a llenar acá la base. Y vamos a ubicar el contenido. El contenido eso es lo que vayas a obsequiar. Acá corté un corazón en icopor, lo llené de diamantina y pegas, le pegas un papelito blanco con tu nombre. Nos quedaría así. Y vamos a ubicar o a colocar los corazones con los mensajes. ahora vas a tomar cinta adhesiva y vamos a, a pegar acá en esta parte al lado de las bombas y vamos a pegar un moñito que hice, acá este moñito lo hice con un metro de cinta papel de 2 centímetros de ancho ubicamos la almohadita nos quedaría así